entrenamiento de los legones desde el primer día. Wilkin, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está todo? Está todo bien, gracias a Dios. Eh, Estuve un poco en México, pero gracias a Dios estoy bien. Me, me, me Tengo una pierna, pero así estoy bien. Precisamente vimos que te dejaron libre dos veces en México, se debía a la molestia. Sí, tuve, la primera me lesioné de, de, de la pierna, después fue a mi casa, me recuperé y después cuando volví otra vez, me jugando con molestia y eso. Pero, Gracias a Dios estoy bien. después de ahí entonces qué estuviste haciendo para mantenerte en forma y llegar aquí? Y eh, ya, estuve más haciendo muchas pesas, tú sabes, trabajando con pesas y trabajando las piernas. Eh, me ofrecieron un par de contratos ahí, me estaban ofreciendo, tú sabes, para independiente pero no quise ir porque como estaba las piernas así, no quise forzar, ¿entendés? Y, pero nada, gracias a Dios estoy bien, trabajé mucho, mucho gimnasio. Eh, subí mucha loma, trabaja mucho, así que me siento bien. Wilkin, el tiempo pasa y ya no eres el mismo muchachito de antes, ya vamos a verla, ya, con cierta experiencia acumulada. Sí. Un nuevo reto esta temporada 2014-2015 en la Liga Invernal, Wilkin Castillo, ¿qué espera demostrar a la fanaticada que todavía queda? Eh, no, tú sabes que uno siempre trata de dar el 100% en el terreno, ¿entiendes? Y de, y de tirar, de dar lo más que uno pueda para, para sacar al equipo adelante. Eh, tú sabes que yo siempre soy el mismo y trato de hacer mi trabajo para llevarme aquí pues vamos a ver con dios adelante estamos todavía bien, salud ahora mismo y espero que también el futuro muchachos eh, vengan saludables también este año porque las cosas puedan salir bien gracias